Hola, soy Valeria Noveroli y estás en Bio Neurosabiduría. Estás en una serie de varios audios y videos que estamos compartiendo para ti a través de canalizaciones para que conozcas cuáles son los significados de los números que están apareciendo en tu vida. Seguramente, últimamente has estado escuchando que los números te dan respuestas que los ángeles te quieren dar. Entonces, tal vez te cuestiones qué significado tiene cada uno. Es toda una serie de audios y videos, así que por favor no te los pierdas. Son los significados de las combinaciones de los números que aparecen frecuentemente según los ángeles. Entonces, ya estuvimos en el 11, 111, 11, 11, y así continuamente vamos a ir subiendo un video, un audio, para que dejes de preguntarte, dejes de tener esas dudas y luego, luego te acerques a este audio y sepas exactamente qué te están diciendo. No olvides compartir estos audios porque son muy importantes porque seguramente hay más personas que se están preguntando estas situaciones Entonces, no al egoísmo, sí a compartir y por favor, si te gusta esto dale like, comenta y dale a la campanita El día de hoy vamos a dar el significado de los ángeles sobre el número 22, 222 o 2222 que puedes ver en cualquier lugar, probablemente incluso hasta los escuches. Los puedes escuchar en la televisión, en el radio, puedes voltear y de repente darte cuenta que continuamente ves esos números entonces presta mucha atención si tienes dudas sobre qué pasa con las combinaciones vete al audio número 1, por favor para que sepas cuál es el paso que se requiere realizar entonces comenzamos con esta serie de 22 del 2 los ángeles ahí te dicen nuestras recién sembradas ideas están comenzando a desarrollarse en tu realidad. Continúa regándolas como si fueran plantitas y nutriéndolas y pronto ellas brotarán de la tierra para que puedas ver la evidencia de su manifestación. En otras palabras, no esperarás ni cinco minutos antes de que llegue el milagro. Tu manifestación pronto va a ser evidente para ti, así que continúa realizando un buen servicio en tu propia vida, continúa manteniendo pensamientos positivos, continúa afirmando y continúa visualizando todo en positivo. Este es un signo de confirmación de que estás en el camino correcto, haciendo las cosas correctas y yendo en la dirección correcta. Nos vemos en el siguiente audio, video para que escuches la siguiente secuencia. Gracias.